Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Almas en Consciencia, un programa creado para ti que está justo, justo a la medida. Un programa diseñado para saber que tú sí sabes, para crear y generar conciencia desde tu interior, para saber realmente que tú eres esa alma consciente que sí sabe, que realmente está ahí lista para adquirir, reconocer. Todos aquellos conocimientos que tienes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una querida eh, amiga que en un momento más la voy a presentar, pero mientras tanto, por favor, te voy pidiendo que le vayas dando like que estés súper al pendiente del programa, no te vayas, vamos de y, y de compartiendo en tus muros a tener porque vamos a regalos pues ti. sí que por siempre con regalando ángel y día que es tus número esta que porque vamos de los últimos a iniciar. Pues ahora sí, arrancamos como siempre con el ángel del día, que es el número 16, que es uno de los últimos de acuerdo a la, el ángel de la Kabbalah, que se llama Significa Dios que rige el universo. La esencia que aporta es lealtad. La persona nacida bajo su influencia, puesto Hekamiak, otorga la esencia de la lealtad a las personas influidas por Hekamiak. Son personas leales, nobles y fieles a su palabra. Es un ángel útil para cuantos puedan tener un trato con personas desleales o traidores. De ahí que sea un ángel propio de los dignatarios, pues protege la traición y la rebeldía, facilita el favor de las personas de elevada posición. Lo que nos otorga es solicitar la protección para los altos mandatarios, encontrar el favor de personas de elevada posición, conquista de la lealtad, vencer a los enemigos y protege las acechanzas de los rebeldes sediciosos y traidores. La propuesta personal que nos trae este ángel es cristalizar los valores más elevados. Pues bueno, este es el ángel que nos acompaña el día de hoy, así que si tú deseas, ponlo en tus intenciones de meditación para que, bueno, pues puedas trabajar con él. Y ahora sí, ahora sí, vamos a presentar a mi querida invitada, y tenemos aquí a Sofi León. Bienvenida Sofi. gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Te voy a presentar. Sí! Bueno, <ríe> ella es eh, facilitadora de bienestar y conciencia. Eh, también da barras, facelift, cuerpo de access Consciousness, terapeuta energética de Tameana, que eso es algo de lo que vamos a platicar. Y eh, liberación somatoemocional, terapeuta de masajes de los cinco continentes, aromaterapeuta, arte y sanación. Y bueno, está próxima a regalarnos un curso que se llama Más allá de la emoción, que van a ser tres días. Así que atentos, por favor, a este programa. Que ahorita, eh, bueno, pues vamos a estar diciendo cómo vas a participar tú para poderte regalar, para que puedas, eh, con estos regalos que ya estoy diciendo, puedas regalar, regalar. Bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Maggie, muchas gracias, muy contenta, muy emocionada de estar aquí en tu programa, muchas gracias, ya tenía tiempo que eh, platicábamos y a mí me encanta este, este espacio tuyo, así es que estoy muy contenta, muchas gracias y hola a todos, gracias por estar aquí. Gracias, gracias también tú por aceptar la invitación, que la verdad es que ya estábamos, oye puede estar fecha, oye puede estar fecha, y siempre o una u otra tenía ya algún compromiso y no se podía, pero afortunadamente ya estamos aquí. Eh, dime por favor, eh, ¿qué te ha llevado a ti a estar trabajando en esta parte de la conciencia? Pues a mí me encanta, y mira, te voy a platicar un poquito más atrás de mi historia. Eh, yo estudié pedagogía. Sí. Y una maestría en educación para la paz. Entonces, okay. ves, cuando, cuando aprendí toda esta parte holística, pues fue una búsqueda mucho mayor. Yo me acuerdo que desde muy pequeñita, yo tenía ocho años, mi mamá tenía pues libros de metafísica, libros eh, de ángeles. Y entonces, pues desde muy chica, empecé a leer acerca de estos temas, ¿no? Sin embargo, no había habido como ni una dirección ni nunca investigué más. Era simplemente como algo que sabía, buscaba y ya. Pero después de esta parte, que bueno, ya empecé como a, a descubrir toda la parte holística tal cual del ser humano. Pues me encantó y empecé a meterme mucho más a formarme aprendiendo terapias. Bueno, lo primero que estudié fue Reiki, eh, que, que me llevó a esta parte energética, pues, y me llevó a descubrir cuánto en verdad somos cada uno de nosotros energéticamente cuánta capacidad de transformar todo lo que allá afuera tenemos con nuestra propia energía y pues ya de ahí a encontrar diferentes técnicas, ¿no? Diferentes técnicas como pues mindfulness, eh, respiración, ya después encontré la parte de access, bueno ya un poco más después, primero aprendí liberación somatoemocional y a mí me gustaba, me ha gustado mucho descubrir esta parte de la relación con el cuerpo, con ser conscientes de que el cuerpo es un organismo de la tierra, como la tierra está todo el tiempo en movimiento, en sanación, en fluir, en crear, y el cuerpo tiene la conciencia y tiene la información para hacerlo. Cuando estamos muy controlados por la mente, bueno, esto se nos dificulta, pero a partir de ahí, como el cuerpo pues guarda también bloqueos, va guardando cierta información que a veces no nos permite estar en contacto con nuestro ser infinito. Y pues así una cosa me llevó a la otra, ¿no? Eh, Aprendía una técnica y entonces ya estaba otra en puerta. Aprendía una, una, un método de sanación y ya estaba otra. Y eh, bueno, pues así fui descubriendo, encontré las barras de access y que fue también para mí algo muy padre porque era como todo eso que había aprendido en técnicas súper prácticas para liberar justo tantas emociones, tantos pensamientos y tantos juicios. Y bueno, pues me convertí en eh, facilitadora de barras de facelift y procesos de cuerpo. Y bueno, después de esto llegó a mi vida esta terapia maravillosa que se llama Tama, Tameana, como un regalo. En este, en este hacer preguntas, en este, bueno, ir reconociendo más la capacidad energética de los cuerpos, de mí misma, de la conciencia, pues eh, encuentro esto que se llama Tameana, me llama mucho la atención. Cuéntanos bien, bien, bien de Tameana, porque, bueno, aquí ya les he platicado un poco de access hemos traído personas también que nos platican mucho de Access, pero Tameana, no. Así que, okay, okay. Maravilloso. cuéntanos, cuéntanos, porque es, yo he escuchado, ya ves que te había comentado esa técnica, de hecho ya me hicieron una terapia de Tameana. Eh, pero digo, fue hace mucho tiempo, mucho tiempo y la verdad es que sí, pero no supe más, o sea, no sé, eh, más a profundidad. Entonces me gustaría que tú nos platiques más a profundidad sobre qué trata, cómo es, de dónde viene, qué, qué, qué sucede con Tameana. y también es fabuloso. también es una terapia vibracional que se hace utilizando, bueno, canalizando la energía pleiadiana la energía de eh, los pleyadianos, ¿no? Uh -huh. son estos seres de luz que están muy al pendiente de la sanación de la tierra, muy al cuidado de, de la sanación de nosotros como humanidad a través de la tierra y se canaliza a través de cuarzos, de cuarzos facetados que tienen toda esta información también de nuestro origen como humanidad. ¿Tienes por ahí alguno a la mano o no? Están ahí cercanas, <risa> o ya te puse. No, tengo uno, no lo tengo a la mano, pero okay, okay. ahorita en un, este, en un Inter voy por él, ¿vale? Ok, sale. Aquí traigo uno, es, no es el que utilizo, pero bueno, son cuarzos muy parecidos. Este, este cuarzo rosa yo lo traigo casi siempre cargando. Son cuarzos muy parecidos, aunque no es este, son cuarzos facetados, este es un, cuarto, un cuarzo facetado, un cuarzo maestro, sí. y nada más que solamente tienen una punta, este tiene dos puntas y es casi, casi como péndulo, pero entonces los cuarzos son cuarzos maestros, son cuarzos que contienen información, como te decía, de, pues, de nuestro origen como, como humanidad, que tienen... Eh, información acerca de todos esos orígenes de Lemuria, de Atlántida, de estas memorias de sabiduría y conocimiento. Y bueno, entonces, los cuarzos... Sí, y te iba a comentar que no por nada eh, hay una cueva en específico eh, de, los, del, de la parte de la línea del budista, en donde ellos se meten a meditar y son cuevas de cuarzo completamente, son toda, toda la, la cueva es de cuarzo y ellos se sienten ahí en profundas meditaciones y hay muchos cambios, inclusive platican que bueno, en un tour que tú puedes hacer para, para la India, eh, te llevan a esas eh, cuevas de cuarzo en donde ellos meditan y es una energía Potente, O sea, es muy sanadora el hecho de que tú entres a un lugar de esos. Entonces, ya imagina como esa parte de la energía. Por favor, a todos los que están conectados el día de hoy, les pido que vayan compartiendo este programa y que también vayan siguiendo las redes de Sofi para que tú puedas comenzar a participar en nuestra rifa. Y platícame, por favor, si tú conoces algo de Ameana. Veme aquí comentando, porque tus comentarios son los que voy a tomar yo ahorita para que tú Puedas estar dentro de la rifa. Así que envíame un comentario, un hola, saludos a Sofi, algo para que nos puedas participar dentro de esta rifa y sigas compartiendo este programa. Y Sofi, por favor, compártenos cuál es tu eh, página para que ellos puedan buscarte y seguirte. En Facebook estoy como Bienestar, Educación y Conciencia. Ok, bueno, pues ahí está. En Facebook, búsquenla como Bienestar Educación. Educación y conciencia. conciencia. Bienestar, bien educación y conciencia, por favor. Así, búsquenla. Ahí está. Esa es eh, la página de Sofi. Y bueno, también por aquí, por favor, mándenos un hola aquí a la página para que yo pueda comenzarlos a leer y los meta de una vez como participantes a la rifa. Y ahora sí, Sofi platica Sí, más. bueno, en un momento también me meto a la, a la página de Facebook para compartir el enlace. Sí. Y bueno, a mí me encanta esto porque, bueno, los cuarzos definitivamente son, tienen una vibración, una conciencia, una energía maravillosa uh -huh. que nos ayuda a reconocer y a recordar quiénes somos. ¿no? Entonces, son, eh, bueno son como estos sanadores de la, de la Madre Tierra, ¿no? Son eh, las propiedades energéticas que los cuarzos tienen, pues son fabulosos. Tienen toda la conciencia del reino cristalino, también de esta conciencia crística, que nos invita a reconocer, que cambia nuestra conciencia vibratoria y que nos invita a, a recordar y a... a... a conectar, es que, ¿no? Me va llegando también a conectarse con este saber. Entonces, bueno, de por sí siempre tener un cuarzo cerca es algo fabuloso. Entonces, imagínense en esta terapia que utiliza esta vibración. Y sí, poder. y aparte que ya están configurados y que tienen toda esa energía, como dices tú, Pleiadiana, que nos ayuda. Que bueno, también para los que no conocen, ¿quiénes son nuestros hermanos mayores Pleiadianos? Pues son seres de luz que viven en las Pleiades. Las Pleiades son eh, una, una configuración, una constelación de estrellas que están ahí eh, muy cerca de nuestra, de nuestra Vía Láctea. Entonces, son seres de luz que están resguardando la conciencia de la Tierra. Son seres de luz que eh, están al pendiente de, de, de la sanación. Son eh, seres de luz que sí tienen mucho, pues, mucho que ver con la sanación. Sí, sobre todo para guiarnos a nosotros, ¿no? Siempre eh, están como enviando toda esta información y bueno, ahora esta, esta terapia que más o menos, ¿tú sabes como cuánto tiempo tiene que llegó como que a la tierra la información de esta terapia? Pues se dice que, es a, que ya es antigua, sin embargo tiene aproximadamente 15 años a través de Juan Manuel Giordano, ¿no? que es quien canaliza la técnica de 15 a 20 años. Juan Manuel no es quien canaliza tal cual la técnica, sin embargo, bueno, hay registros de sanación ancestral junto con, con cuarzos, junto también con, con energía pleyadiana, entonces, pero tal cual llamada Tameana, fue canalizada por Juan Manuel Jordán hace aproximadamente 15 años, entonces... Es, eh, se integra también la geometría sagrada, se integra también para formar un campo energético dentro del de, de, bueno, en cuerpo y junto con los cuerpos energéticos etéreos y astrales. Y los cuarzos se acomodan de una manera estratégica para que justo se haga la canalización. La canalización, bueno, se puede decir la canalización se hace en tiempo real, junto con, con los, nuestros hermanos, los plenarianos, junto con estos seres de luz. Se coloca, algunas veces se coloca cierta música que son como llaves tonales, ¿no? que son frecuencias que también ayudan a que la... Vibración, la percepción y la sanación se den en otros niveles y es verdaderamente deliciosa. Como beneficios, bueno, podemos encontrar, para empezar, el campo vibratorio se, no quiero decir se estabiliza, pero se hace una frecuencia con una conciencia crítica Entonces, como que todo el cuerpo, todo el cuerpo físico, los cuerpos astrales, los cuerpos etéreos, etéricos, se sintonizan con esta vibración del amor puro, de la conciencia crística. Y entonces, pues comienza a funcionar nuestro cuerpo de manera diferente porque todas nuestras células comienzan a vibrar en esa frecuencia. En esas altísimas frecuencias que tienen que ver pues con la conciencia, con el amor divino. Ok. Cuéntanos, si se puede, alguna experiencia que tú has tenido de pacientes que has atendido con Tameana. ¿Cuáles han sido esos cambios que tú dices, wow, esa persona a lo mejor que no podía con esto, ahora la veo tan distinta? ¿Algo? Pues mira, eh, hace, creo que cuando comenzó la pandemia yo estaba dando muchas sesiones en línea de también Y de hecho, bueno, un señor que tenía muchísima ansiedad, recibió, recibía sesiones semanales, ya estaba tomando medicamento, ¿en qué será? Al tiempo de cinco sesiones dejó el medicamento. ¿no? ¡Wow! Las personas me decían, bueno, la migraña se me ha quitado, que eso era como nada les quitaba la migraña, una señora me dijo es que llevo dos meses sin tener migraña, recibiendo las sesiones de tamar. Y pues lo que compartía no eran ciertos dolores, angustia, nervios, depresión y todo eso pues se iba, iba desapareciendo en cada sesión. Wow, qué padre. Pues para los que están conectados. Mi querida Sofi, les va a regalar una terapia. Bueno, van a ser varias. Yo creo que vamos a regalar siete. Me vibra ese número. ¿Qué te parece, Sofi? Muy bien, súper bien. Pues... Ahí está. Pues van a ser siete y van a participar de las personas que el día de hoy están aquí conectadas. Así que si tú no has mandado tu comentario, por favor, aquí pon hola, mándanos corazones eh, o comenta de yo deseo participar, porque aquí ya varios nos están haciendo los comentarios, así que por favor, eh, vamos aquí a seguir de todas formas platicando con Sofi, no nos vamos todavía, estamos todavía aquí, eh, para que tú puedas participar en esta sesión, y que bueno, que Sofi, la verdad es que ella está en un lugar hermoso, maravilloso, <ríe> que no importa que ella está en Mérida, <ríe> que Bellísima, Mérida, Yucatán, pero no importa porque esta sesión se va a hacer online, así que tú puedes participar a través del de, de online o bueno, si vives en Mérida puedes ir a visitarla para poder tomar alguna de las terapias o alguno de los cursos, porque también eso me ha parecido tan delicioso, Sofía, que has hecho las barras a la orilla de la playa. Eso me parece tan rico. Sí. <ríe> Espero poder participar en una de esas contigo por allá estás Estasia que creemos algo por acá. Me encanta, eh, creo que todo tiene que ver, ¿no? Esta conciencia de la Tierra, esta conciencia de la conexión que nosotros tenemos con la Tierra, la manera en la que cuando elegimos más conciencia y vamos eligiendo ser presentes a cada momento, pues también podemos recibir mucho más de la Tierra. No sé, a mí me funciona mucho, ¿no? Estoy enojada, estoy en alguna emoción por ahí atorada y me, me gusta muchísimo ir a la playa. De hecho, una de las cosas por las cuales nos venimos a vivir para acá, pues es que la Tierra nos llamó. Sí. Esto, esto de estar en contacto con la naturaleza, de poder tener cerca el mar, el mar que sana, que libera, que nos reconecta y por supuesto nos vuelve a, a dar esta frecuencia de alta vibración. Entonces, a mí me encanta dar certificaciones de barras en la playa porque en verdad se percibe la contribución de la Tierra de una manera maravillosa. Los elementales están todo el tiempo contribuyendo, todo el tiempo dando. Entonces, me encanta. Y si alguna vez quieren eh, aprender las barras y venir por acá, pues sí a, Ay, sí. a la playita, a correrse las barras, a recibir estas herramientas fabulosas. Oye, es que está qué? padre, porque la verdad es así como todo, eh, la parte completa de que, bueno, vas de vacaciones, estás tratando de, de conectar nuevamente, y luego estás relajada en, ahí en el mar y demás, y luego recibir barras, es así como yo creo que es así como, quiero hacerlo, quiero hacerlo. <risas> por cierto, el próximo 26 de junio tengo una certificación, por si alguien está buscando su clase de barras, en una en un lugar hermoso, en una playa fabulosa, bueno, pues, bienvenidos. Pues bueno, ahí está, entonces ya eh, puedes tú eh, pedir a través de su página Bienestar, Educación y Conciencia, ese es el medio de contacto, ¿tienen alguna otra forma de contactar contigo, Sofía? Pues a través de mi teléfono, bueno, por WhatsApp, el número es más 52, en caso de que sea esta eh, en la lada. Es 999-942-9885. También en mi, red, eh, en mi red social de Instagram, que ahí estoy como Bienestar y Conciencia Sofi León también. Entonces, pues aquí estamos en contacto. Así que por favor ve y síguela, ella también hace muchas terapias eh, muy padres, eh, la verdad es que yo la veo súper metida en barras, <ríe> en access pero bueno, ahora pues ya aquí nos está mostrando que es todo un estuche de maneras que tiene muchas terapias que eh, nos pueden ayudar, que nos apoyan también con nuestro bienestar. Eh, dice Mónica Garduño que quiere más información sobre eh, la certificación de barras y eh, que cuánto cuesta, pero igual y que te mande mensaje o quieres decirlo, como tú gustes. Eh, pues mejor que me mande mensaje para que, para te... que sean sí, para que sean los detalles y demás y, y favor, se pueda hacer, ¿no? Por favor pónganse en contacto conmigo. Bueno aquí ya estoy este ya estoy también en el teléfono checando entonces. Sí. sí. Mantenlo sí. escríbanme. Ok, bueno, pues ya saben, ahí le pueden escribir. De todas formas, al final del programa ya saben que siempre les comparto las redes de las personas de nuestros invitados para que ustedes puedan eh, seguirlas. Y ya les comparto ahí toda su información de nuestros invitados para que ahí estén al pendiente de sus publicaciones. Dice Mónica que ya apuntó aquí el número. Y bueno, pues por aquí ya salió una persona que es de Mérida, que es María María can que igual y puede tomar su sesión de barras. Fabuloso, pues bienvenidas. Bueno, pues ahora sí, sí. Eh, síguenos contando, porque yo sé, yo sé que eh, al inicio de esta pandemia hiciste todo un cambio y una revolución en la parte de educación. Porque tú estabas en, una, en un lugar y luego ya cambiaste y ahora ¿qué estás haciendo? Cuéntanos de eso. Ay, pues estoy haciendo muchas cosas. En verdad que, bueno, para mí esto de las barras sí ha sido como revolucionar todos los límites. Yo de repente decía, no, es que solamente me tengo que enfocar a la educación y ya después, y a las terapias holísticas y a esto y a esto, ¿no? Y bueno, con las barras, bueno, pues ha sido de verdad descubrir todo el potencial. Los invito a probar una sesión de barras. Por supuesto, aprenderlas y bueno. Eh, pues sí, yo este, estaba trabajando en un proyecto educativo fabuloso que tenía que ver con integrar la parte holística y la parte de conciencia en la educación. Entonces, eh, de repente Mérida me llama, me llama, me llama, me llama, y pues me vengo para acá. Eh, como les decía, yo me he dedicado a la educación ya podré decir que ahorita, quizá por 20 años, empecé joven a, a, a, a trabajar con chicos de educación especial, en todos los niveles de educación, y siempre creando, ¿no? He creado también alguna metodología ahí a partir del movimiento y de la percepción con los niños. Entonces, bueno, yo notaba que mi hijo siempre tenía unas ganas de crear, de ser, de dibujar, y el sistema educativo, que era como lo conocemos actualmente, pues no le iba nada. Entonces comencé a hacer homeschool, cuando mi hijo tenía seis años, o sea que pasó a la prima. Y de ahí pues comencé a crear una metodología que al principio era para mí, después la compartía con algunos papás, y justo antes de la pandemia, bueno, cuando llegamos a Mérida, continuamos haciendo homeschooling con mi hijo. Mi hija sí se integró a una, a una escuela Montessori, pero no, no nos, como que no nos acomodábamos con las clases en línea. Entonces ya tenía el proyecto y se creó la comunidad educativa eh, Consciousness Lab. Esta comunidad educativa es una propuesta de descubrir que el homeschooling va más allá de llevar la escuela a la casa, de replicar papeles y roles, de creer que mamá puede replicar el rol de una maestra y que todos vamos a replicar el ambiente de escuela. Entonces, eso no es. Nuestra comunidad educativa acompaña procesos de aprendizaje Descubriendo las posibilidades que hay en muchísimas actividades que podemos hacer en casa con nuestros niños para aprender. Certificamos de manera internacional también estos procesos. Y entonces, bueno, ese es un todo para mí porque es abrir la puerta a que desde que somos pequeños y se nos enseña a cumplir solo un estereotipo, solo un modelo, y a meternos dentro de la caja, entonces esta propuesta, bueno, pues empieza para los pequeños desde que son niños, ¿no? Nosotros decimos, bueno, tenemos que desaprender, tenemos que dejar de estructurar el pensamiento tal cual lo sabemos, y a veces nos cuesta años, tomando terapias, diferentes herramientas, pero si desde pequeñitos acompañamos a nuestros chiquitos, chicas, niños, niñas, a que descubran este pensamiento a través de la creatividad, a que descubran el regalo que son cada uno de ellos, bueno, pues seguramente nuestra sociedad en algo va a cambiar y en algo nos vamos a transformar como, como sociedad. Si desde pequeños les proveemos estas herramientas de que no todo el tiempo tenemos que seguir ciega, ciegamente patrones y estructuras, sino que también mirando hacia adentro, pues podemos descubrir un montón de saber. Que ya está... Sí, porque sentía yo que esa parte de nosotros está muy cortada, ¿no? De repente eh, esa parte de la intuición no se nos desarrolla, ¿no? De decir, oye... Pues también tienes esas emociones que, que son intuitivas, que te llevan a cierto camino, que te llevan a cierto descubrimiento, que te llevan a hacer cosas totalmente distintas. Y, y bueno, pues ahí está como, como esa parte de conexión que nos abre y nos ayuda a poder estar como dentro de, de esta, eh, pues ya desde de este proceso de cambio, porque yo creo que también los niños ya lo venían pidiendo, ¿no? Sí, sí. Estamos en un proceso de evolución. De repente, bueno, no nos encantan todos los cambios que se han dado porque así es la, no, así es la cosa, así es el fluir. No todo se va a dar como nosotros creemos y pensamos que tiene que ser, sino los cambios se dan. De acuerdo a cómo nosotros nos adaptemos y saquemos lo mejor de ellos, pues va a ser como vamos a ir acomodándonos y evolucionando. Para mí, bueno, esta parte de la pandemia fue como una invitación profunda a muchísimas familias a darse cuenta de lo que sucede en educación. A que los niños, en verdad, de repente no están aprendiendo o que están solamente repitiendo información. A que no está... Eh, ¿cómo será? No está actualizada a las necesidades y características de los niños actuales, que también, bueno, ellos, como decimos, ya son el eslabón de la evolución, tienen otra información, tienen otra misión también, y entonces ellos vienen con una energía mágica, maravillosa, y todavía de repente como adultos nosotros estamos en el no, no, no, métete a la cajita, sigue esto, ¿no? nos pasa, porque así es como, pues, eh, estamos programados. Sin embargo, la elección consciente invita nuevas posibilidades, invita. Claro, claro. Oye, Sofi ¿podrías regalarnos algunas preguntas hablando de eso, de barras? Algunas preguntas que nos ayuden a destrabar algo. Sí, claro. A ver, a mí me encanta siempre por supuesto, ¿no? Seguramente han platicado, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Pero a mí me encanta siempre... Esas, te... como que no he terminado de explicárselas bien, pero igual a las personas que están aquí, que son nuevas, cuando escuchan esas palabras, es preguntarle al universo qué, qué de todas esas infinitas posibilidades que tiene el universo nos puede mostrar que eh, mi mente cuadrada, pequeñita, no podría resolver, ¿no? Las preguntas en Access nos invitan a dar un paso adelante del pensamiento, a dejar el control y a dejar de esa necesidad también de saberlo todo. De que siempre estamos, pero sí sé la respuesta, pero tengo que dar respuesta, sí, te lo prometo que sé, sé, sé. Porque esa es una manera de validar que hemos aprendido, ¿no? Nos validamos con el otro a través de tener la respuesta correcta, de portarnos lo suficientemente correctos para que el otro nos vea Bien, por así decirlo. Entonces, la pregunta lo que hace es ponerle pausa a la mente, mover energéticamente eso que está ahí atorado y decirle al universo, universo, ¿qué más es posible? Échame la mano, te entrego lo que yo ya no puedo resolver, ¿no? Y reconocer esta parte de vulnerabilidad en nosotros es maravilloso porque nos permite de verdad soltar el control soltar la carga y recibir contribución entonces pues mis favoritas para todo, para lo bueno, para lo malo para lo regular, porque además es juicio, es qué más es posible cómo pueden mejorar esto? y por ejemplo a mí me gusta mucho también en esta parte de educación, ¿no? que a veces con los niños decimos, bueno pero cómo le hago con mi hijo que se requiere aquí ¿Qué energía requiero aquí? O sea, ¿Qué requiero aprender? ¿Qué requiero descubrir? ¿Para que algo aquí cambie? ¿Qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Incluso cuando hay berrinches, cuando hay rabietas, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿No? Y, y entonces hacerlo, o sea, incluso en el momento del berrinche, si somos capaces de pausarnos, entonces lo que sucede es que la emoción contrae todo, la emoción nos hace que nos metamos en una caja y de la misma manera las moléculas que, ¿no? De, de todo lo que hay afuera está. Y entonces cuando somos capaces de pausarnos y de lanzar un... ¿Qué más es posible aquí que yo nunca he imaginado? Es como se relaja. Metemos la posibilidad y los mismos niños como que de repente dicen, algo aquí es diferente. Sí, sí, la energía que se percibe. Cuando tú empiezas a hacer esas preguntas, de verdad la energía comienza a cambiar. Se empieza, como bien dices, a relajar y empiezas en esa posición que bien dijiste esa de recibir... Eh, lo que el universo nos quiere dar y por favor eh, no se pierdan el programa, no se vayan, ya pronto vamos a hacer ahorita, voy a hacer la rifa de siete lugares para Tameana y Sofi nos está regalando, van a ser tres días gratuitos de eh, no puedo salirme porque se me sal, me saco de los comentarios Sofi pero por favor dinos yo sé que son tres días pero no quiero equivocarme en el nombre así que tres días de son tres días de un programa que se va a llamar Más allá de la emoción Más allá de la emoción okay. que son reflexiones y herramientas prácticas para transformar y bueno para primero que nada reconocer la emoción en la que estamos Tener una herramienta que nos permita dar un paso de la, de la emoción. Ok, entonces si tú quieres participar es necesario que le mandes eh, un mensaje a Sofi en su página Bienestar, Educación y Conciencia eh, Sofi León o que le mandes un WhatsApp para que puedas participar con ella en esos tres días gratuitos. Así que todos los que están conectados pueden hacerlo, pueden acceder a esa información. Sofi eh, ¿nos vuelves a regalar por favor tu número? Sí, claro que sí, es 999-442-9885. Y en este momento también lo que voy a hacer es mandar la liga de mi WhatsApp al, um, al, al, programa. al programa, para que ya de ahí también puedan contactarme directamente para cualquier información. Muy bien, excelente, gracias Sofía. Bueno, pues ahora sí, eh, ¿te parece si comenzamos con la, con la rifa? A ver, eh, ¿quién, ¿quién está aquí? este Voy a sacar a estas siete personas que, que van a estar para que puedan eh, participar dentro de la rifa. Así que por favor, eh, sígueme regalando corazones y sigue mandando ese like para que, eh, bueno, pues se vea ahí la participación. Bueno, me voy a salir de aquí y voy para Google y vamos a ponerle número aleatorio. Del 1 al 29 que llegué aquí de las personas. A ver. Igual y tú me vas a tener que... Ah, no sé si tú lo puedes visualizar porque como ya me salí yo... A ver, Ya estoy a ver, aquí, aquí se va a nada más le doble. voy a... Hola Gis, aquí estás acompañándonos. Ahora sí veo ya todo... Allí. La, los mensajes. ¿Sí? ¿Sí los alcanzas a ver? A ver, le voy a, voy a bajarle para que no el sonido esté. Bueno, a ver, aquí el primero que yo alcanzo a ver, puede ser que haya más, pero ya no alcanzo a, a, a ver más. Fabet Shelly, saludos para ambas. Quiero participar, ese yo lo tengo como el número uno. Sí, yo ya apunté aquí, de hecho, a, a todas. Tú no, no te apuras por eso, nada más. Lo único es que vamos a ver si están las ganadoras. Porque... Perfecto. Bueno, entonces okay. te doy los nombres de quiénes están o cómo. Ajá, hacen. yo no, nada más voy a sacar el número y voy a decir el nombre de la persona que tengo con ese número, y vamos a ver si está presente, Ajá. ya que nos diga yo, y ya la anotamos como ganadora. Perfecto ¿Vale? Ok, bueno, pues entonces voy a iniciar y eh, ya aquí tengo 29 participantes y vamos a generar este número, vamos a ver de los 7 quiénes son los ganadores Ok, empezamos con el número 29, que ese fue el primero que me salió y tengo a Ángel Ica, que es eh, la primera ganadora No sé si anda por ahí, vamos a ver si... Saludos, pues, saludos María Canta No, a ver, Angélica, si está por aquí, escríbenos que estás conectada. Voy a sacar el siguiente para ver si, si sale. Vale. Vamos con el número 27 y tenemos a... Alejandra García, eh, que también se acaba de ganar un espacio para la terapia tameana. Yay. Y déjame ponerle aquí. Pues no, no escribe. Aquí nos están saludando María. Ken. Hola, saludos. Crisanta, mucho gusto. Tenemos ahora el número 19 y es Giselle Rueda. Uh -huh. A ver, ya llevamos tres. Voy a seguir aquí generando. Hola Alejandra García, pues nos están saludando, pero... Ajá. No escriben si están las ganadoras aquí. Ahorita lo que sí, ya, no ya, ya escribió, Giselle Rueda, bravo. Si sí está aquí, Giselle. Ok, Giselle Rueda, bueno, ya aquí está eh, contada. También Alejandra García está conectada. Alejandra García, aquí está. Ahora okay. está aquí. Perfecto, ok. Y la siguiente sería el número 13 que tengo, que es Moni, Moni. Moni Moni, si estás ahí, eres ganadora. Moni Moni, escríbenos. También nosotras te queremos, Gis. Besos, Gis. Gracias por estar. Alejandra García bueno, sí, aquí Dice es que... que sí está. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ya está dentro de las ganadoras de esta terapia de Tameana. Y vamos con nuestra siguiente. Eh, vamos a ver dentro de estos números quién es otra ganadora. A ver, vamos. El número 16 que tengo aquí que es Mónica Garduño. Vamos a ver si Mónica Garduño anda por ahí. Mónica Garduño. Mónica Garduño, andas por aquí. Me parece que no está, ¿verdad? Mm, no. Ok, bueno, pues entonces vamos a poner a otra persona. Eh, voy a volver nuevamente a rifar. El número oh, el 13 de Moni Moni ya había salido, pero Moni Moni tampoco respondió, ¿verdad? Moni Moni no y Moni Garduño tampoco. Mira, esas monis andan en la luna, vamos a ver. El número 17, Irma Rosa Villa, Villagrana. Dice aquí. A ver. ¿Tampoco? No. El día de hoy se nos perdieron. Pues no, ya no nos escribieron más. A ver, otra ganadora. Eh, ya no, a ver, no alcanzo yo a ver aquí en los comentarios si aparecieron o no. A ver, Vamos a ver. Aquí quién? estoy. ¿A quién? ¿A quién? No, bueno, yo las únicas. única. Sofi León dice, ah, ese es, eres tú. <risa> <risa> no es <eres> el personal. <risa> ok, ok. Es que salen los primeros, dice Crisanta, Sofi, Luz Vargas. Ok, voy a otra vez a generar otro número, vamos a ver quién más está por aquí para ver quién está participando para este rifa. El número cuatro, Ana, perdón, María Can sería el número cuatro. Yay, María Can, ¿estás por acá? Creo que sí, o los estamos viendo mal o que no sucede. Es que aquí también hay varias. A ver, ¿qué, a ver, ¿qué podemos hacer para quienes están ya aquí también y que participen? Ok, a ver, déjame ver. Yo creo que me voy a salir de este y voy a ver, los, visualizar los comentarios porque por ahí no nos están saliendo completos. Vamos a sí, ver. Sí, sí está María Can. Aquí. Ah, aquí está, mira, aquí está. ahí está listo, ok bueno pues entonces hasta ahorita tenemos, vamos a ver Rosalía Rodríguez dice yo quiero <ríe> Adriana Ruelas también aquí está ok, bueno pues entonces yo creo que les vamos a poner nuevamente en esa rifa porque yo creo que esas personas María Can no María okay, Can sí está bueno, aquí, yo quiero, Anita Enríquez, yo quiero, yo quiero. Bueno, pues entonces escógelas, Sofi, porque las que habíamos metido en la rifa creo que no están. Pues mira, a ver, ayúdame, ¿qué te parece? Ayúdame a generar un, ¿qué será? Un juego, una técnica para quienes están aquí. Ajá. Puedan, puedan tener esta posibilidad de sí recibir su, su regalo. Ya sé, ya sé, vamos a hacer algo. Las primeras cinco que te manden el WhatsApp para que ya las tengas tú ahí en línea y ya las vale. puedas subir. Entonces, vale. repite tu número y creo que ya hasta ahí lo habías puesto y eh, po, eh, manda que manden el, el primer mensaje ahí a tu número y ahí está... Lo, lo vuelvo a repetir, pónganse atentas, 999, son tres nueves, 442-9885. Y aquí Sofi ya también les puso el enlace de WhatsApp y eh, ahí está. ¿Qué? Rápido manden el mensaje. Luna Barrete, sí estabas, tenías el número 20, pero no había salido. Luna Barrete, ¡ah, ya me están escribiendo! A ver, a ver, a ver, dinos, dinos, oh ¿quién, ¿quién ganó a ver de estas personas que mandaron? Ahí está su enlace de WhatsApp, así que por favor, mándenlo rapidísimo. Miroslava, Miroslava ya me escribió y me está entrando una llamada, pero no, no, <risa> no, no, no, manden WhatsApp, no. <risa> Blanca, ¡hola! A ver, ya también me escribió Blanca. ¿Ya? Mira, ¿me escribió? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? me escribieron dos, pero sigan todavía, apenas van dos. Apenas van dos, así que por favor. <ríe> ¡Qué divertido! Bueno, Crisanta. ¡Hola, Crisanta! Ya también se ganó su, su sesión de Tameana. Ok, manden WhatsApp, manden WhatsApp, Luna Barreto, y si es que no salimos. Bueno, manda WhatsApp rápido, rápido, todavía hay espacio. Manda WhatsApp. Puse incluso el enlace directo para que no haya... Sí, no... para que no haya equivocación. Vamos, chicas, sí pueden, sí pueden. Por lo pronto entonces nada más nos queda... Eh, y Ángel uh, Ica tampoco estaba, ¿verdad? Entonces esa también la, la voy a tachar por acá. Blanca, um, ah, sí. Aparezco como Fabet. ya ganó, ya ganó Fabet también, ¿sí? okay. me están entrando llamadas, pero discúlpenme, no puedo en este momentito contestarlas, terminando el, el programa, me pueden, yo quiero participar, pónganme su nombre por favor. Sí, sí, pongan es? el nombre porque si no Lo ya que... no vamos a saber. Karen, Karen Ginode. Ya ganó también Karen, ya ganó Rosalía, ya ganó también. Todavía nos faltan, a ver, una, dos. Quienes ya habían ganado, las puedes repetir que sí, sí. Estaba, por favor. Okay. Eh, está Alejandra García que dijo que sí estaba. ¿Eh? Y tenemos a Giselle Rueda, que también dijo que sí estaba, son las únicas eh, dos que... Ah, y María Can, María Can también, eh, ella sí estaba, son cuatro. Una, dos, tres, perdón, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues bueno, ya tenemos y fueron, se fue a ocho el número del infinito. Queríamos siete, número mágico. Pero ya tenemos, quiero participar en la rifa. Pónganme por favor nada más su nombre, ya todas quienes me escribieron, ya se ganaron también su sesión. Yay. Así es que eh, nada más escribanme su nombre, por favor, para guardarlas. Quienes ganaron su sesión, pero no me han escrito, escríbanme también para compartirles el link de la sesión que vamos a dar, la vamos a hacer por Zoom. Y bueno, pues... Ahí está. ¡Hey, ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Pues fueron bastantes ganadoras y creo que son de las que también están ahí eh, súper al pendiente siempre del programa. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, también para ti, Sofi por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues ya esta es una puerta abierta para ver qué más creaciones tú y yo vamos a poder hacer. Pues qué más es posible... Me la pasé, Maggie, súper padre. Así es que, bueno, espero que me invites en otra ocasión. Claro que eh, sí. Y sí, bueno, ya me están pidiendo el link de la sesión, todavía no lo tengo. Pero <risa> tranquilas, tranquilas. <risa> pero, eh, voy a generarlo, este, eh, a poner la fecha y todo para ponernos de acuerdo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, estuvo padrísimo, de verdad. Eh, ¿Qué más es posible? Muchas sí, gracias. gracias a ti, gracias, gracias a ti eh, por haber aceptado y eh, bueno, pues ahí estamos al pendiente eh, de una siguiente, a ver si el siguiente mes organizamos algo. Y muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Y Luna Barrete, te, mándale WhatsApp, mándale WhatsApp, eh, tenías que haber mandado WhatsApp. Eh, gracias, gracias de verdad eh, por haber estado y nos estamos viendo y deseo que un ángel te acompañe en tu camino, te lleve bajo sus alas, te cuida, te bendiga y te proteja y que dentro de tu hogar esté plagado, lleno de ángeles, otorgando paz, armonía en tu hogar, abundancia y prosperidad. Gracias a todos por haber estado y nos estamos viendo el jueves para mensajes. Gracias, Sophie, nos vemos hasta la próxima. Bye, Gracias. bye. Bye, bye.